Hola gente, es un nuevo capítulo, que primero un nuevo vídeo. traigo un vídeo de un tournet y bueno, antes que nada quiero avisaros de que esta noche vamos a tener al fin eh, un vídeo en condiciones de PVP, de raideo, de lo que sea. Ya lo veréis, eh, no como el que va a ser este, que va a ser un poco de mostrar unas cositas nuevas del servidor, eh, mostrar lo que he conseguido de, lo, de, lo, de los del y esports que. He conseguido eh, he conseguido un premio de, de victoria y bueno pues eso que ya va siendo hora la verdad de traer un vídeo en condiciones no sé que ya sabéis esta noche lo vais a tener a la vez que este, que este vídeo y nada este vídeo lo he visto necesario porque quería enseñar más que nada las cosas nuevas que me en el servidor para que lo veáis he estado también tengo que toquete algunas cosas quiero añadir algunas pequeñas cositas más pero bueno en principio está bien eh, qué es lo que vamos a hacer bueno antes que nada eh, bueno este personaje es mi personaje para el servidor este vale eh, quiero enseñaros el, el arma que me anda vale sería esta Asterios 8 bronce Maple Strike que la estaréis viendo eh, estaba bastante chula no quería ponerle este nombre que no quería que se llamara Asterios 8 Bronce Maple Strike quería que se llamara LC Clan Bronce Maple Strike pero mmm, por cojones no se podía llamar así entonces pues mejor la verdad pero bueno eh, qué pasa que eso que aquí te pone Panda y por Jun 2019 muy bien el premio y se vería así está bastante chula está bastante chula la he estado eh, mirando y quedaría tal que así. Vamos a meternos en el servidor de, de facciones. Son ahora mismo las 10 de la mañana. Entonces no hay mucha gente despierta. Probablemente. Eh, ¿Qué os quiero enseñar? Pues bueno, de aquí la Maple Strike. Aquí la estoy viendo, ¿vale? Luego enseñaré cómo queda el matar zombies y demás. No afecta ni a ni al drum que era lo que a mí me importaba ni a las 7 por ves la mira 7 por eh, y el barrel pues se ve bien también de todas formas si me pongo una 8 por eh, que tampoco le tampoco le afecta como vamos, vamos a irnos aquí que es un sitio al que no puedo acceder nadie que no sea a mí vale y fuera esto me lo encontré en una zonita de estas, vale. que voy a enseñaros aquí? Bueno, eh, he metido una nueva zona que es esta. Tengo que modificar un poco las letras, vale, porque está un poco mal hecho, la verdad. Pero bueno, eh, pondré aquí un de interrogación más y ya está. Eh, y también tengo que meter lo que viene siendo, eh, tengo que meter lo que viene siendo más eh, spawn más, más que poner más cosas porque exponían muy pocas ¿verdad? y ya a ver quiero que sea complicado el server y todas esas cosas pero tampoco que sea mmm, totalmente imposible muy bien que vamos a hacer os voy a enseñar la zona esta y bueno un plugin nuevo que he metido vale que este pago que sería el no close simplemente el, el, el, el, lo que hace es que no puedas mmm, ponerte cosméticos de lo que yo ya pues, lo que yo haya dicho es que no se pueden poner cosméticos que son eh, ni camisetas ni pantalones ni un vest ni una mochila ninguna de esas te puedes poner te puedes poner más te puedes poner eh, gafas te puedes poner un hat vale yo he puesto el hat este que mi mi facción es la de rusos vale entonces me he puesto este este casco eh, el vintage shianka me he puesto un jepad eh, con esto con el, con el welfare y de máscara no me he puesto nada me pondré a lo mejor algo para que se vea la barba como la pajarita esa o que no sé. ya veré eh, total que esto esto sería que que más os voy a enseñar eh, la zona esta vale Vamos a ir para acá, voy a poner el GOT, por si acaso. Eh, barra Teleport, no creo que hayan spawnado muchas cosas, aquí por ejemplo no veo nada. Aquí hay. mira, aquí he spawnado una cross, una cross scope, bastante bien. Aquí he spawneado una Eagle Fire, también bastante bien. Eh, aquí no parece que pone nada Aquí hay cajas, hay algunas cositas Como podéis ver la zona es radiativa, por lo tanto aquí no puede entrar cualquiera Aquí no he spawneado nada Aquí tampoco, y aquí Una smoke, sí, he puesto smoke más que nada porque Así pues no hay No hay probabilidad de que siempre salga algo chetado porque si te sale siempre algo chetado pues entonces la gente acabaría estando muy OP en el servidor. Eh, ¿Qué más? Tengo que arreglar los airdrops, que ya veré cómo lo hago. Y al parecer solo he poneado eso. Como puedo estar observando. Sí. Vale. Bueno, la zona sería más que nada esto. ¿Vale? Sería este recinto. Dirás ¿cómo entro yo a este recinto? Pues necesitas entrar pues talando esto vale coges un hacha o una motosierra o lo que tengas y te metes aquí que necesitas también la máscara de gas obviamente donde se consiguen las máscaras de gas se consiguen en los gas vale estáis viendo los gas mira aquí eh, hay la suerte de que ha aparecido un filtro pero es muy complicado de conseguir ¿eh? es muy complicado porque ¿eh? en los gas aparece muy poco loot y eh, he hecho hemos un conseguido una máscara de gas pero bueno, ahí estaría esa zona, es la única zona que, donde se puede conseguir un loot amplio que te deje conseguir sin que el falles como lo que ha aparecido y pueden aparecer night riders y drums de 100 eh, la cosa ha, ha cambiado un poco eh, he puesto más árboles de pino, en, en mi, he borrado algunos árboles que. que Estoy muy lejos y se está viendo esto un poco mal, ¿no? Espérate, me voy a acercar a mí mismo aquí, vale, no sé dónde estoy pero bueno, da igual. ¿Dónde iba a ir yo? Me voy a ir aquí mismo. barro de teleport. Bueno, eh, he puesto eso. Eh, y aquí hay otro gas, a ver. ¿dónde hay aquí? aquí no he spawnado ni siquiera nada, chaval. Así es. Eh, Por eso he puesto más árboles de pino porque la gente me estaba pidiendo, porque para el mod del lo necesita. Y luego en las zonas militares os pueden salir nuevos objetos que son grips, y os puede salir un nuevo arma que es la viper y su respectivo cargador. Y como podemos ver, no aparece nada. Y si vamos a mil y dos, pues voy a ver, no sé si aquí ha aparecido algo interesante aquí parece que nada aquí parece que nada que ha salido una 8 por nada mal eh, estoy por, por meter un plugin que sería el que te avisa de cuando spawnean eh, los objetos responden los objetos y poner un tiempo de quiero que responden cada media hora o 40 minutos pondría cada 40 minutos un poquito más cada hora responde cada hora para que bueno pues para que se puedan conseguir los objetos bastante bien ya ya veré cómo, cómo hago eso va a caer aquí un fist así que esto también quiero enseñar a me acabo de caer además y que sueltan los fist pues aquí en este caso han soltado eh, balas comida más balas y más comida <ríe> un poco un poco de mierda este fist que eso también te puedo sacar pues aparecer un Timberwolf, te pueden salir para hacer la Timber Te puede salir Una Auge, te puede salir eh, Un Detonator Para raidear cuando se tenga que raidear, C4 Te pueden salir también eh, Y ya estaría ahí, Me parece, no mucho más. Eh, ¿qué más ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, eh, Esto... Esto... He estado pensando en hacer los grupos eh, de, de, los diferentes, de, de los diferentes facciones públicos. ¿Por qué? Porque así la gente que tenga una cuenta limitada y demás, pues no necesita, eh, eh, no necesita que pongamos el en público y demás, eh, y puede entrar sin problemas. Y los jobs también los vamos a poner en público, ¿sabes? Le da con el Join Job y el trabajo. Y eh, se acabó. ¿Qué pasa? Que hay hay, plus, hay algunos que. Hay algunos que están bastante llenos. Entonces, pues. Como que no es. No es, no es gracioso el que tenga que.. Que haya aquí, pues. Yo sé, 80 millones de rusos que todo el mundo se quiere meter en ruso conmigo y eso tampoco puede ser entonces pues ahora mismo por ejemplo ruso no se puede meter además que meter en los otros eh, no va a poder hacer que no se pueda tener el lift job que significa lift job que, que no puedas salirte del grupo en el que en el que estás y si quieres salirte del grupo lo que vas a tener que hacer es pagar 50 céntimos 50 céntimos por salirte del grupo porque si no aquí todo el mundo eh, me meto, me salgo, me ataque no, sé cuánto no y ya por último lo que voy a hacer es eh, que en cada región solo pueda entrar la gente de su propio grupo hasta que se ponga que no se puede hasta que se ponga yo que se puede raidear en plan en los eventos especiales ¿Qué quiere decir esto estas cosas me dan mucho coraje porque Alguien se puso toquetea por aquí y hay aquí por ejemplo un el volando, no entiendo, esto tendría que estar por aquí, voy a dejar aquí, eso, eh, pues eso, que, ups, ¿qué he vale, fuera, fuera, eh, que voy a hacer que solo puedan entrar la gente de su propio grupo, porque entonces imagínate, yo cojo y vale, soy tengo el job de ruso, vale, tengo el job de ruso, pero cojo y me como los los, los, los grupos son públicos, me meto en el grupo de los alemanes, me meto en los alemanes, me pongo a abrir eh, la, las puertas públicas, estas que tienen, que tienen esto puertas públicas estas que tienen y me, los cofres que tienen aquí dentro pues los robo sabes me pongo a robar no puedes hacer eso no puedes hacer eso porque entonces nadie tendría cosas en lo público todo el mundo lo tendría en sus puertas privadas y además podrían entrar aquí en la base podrían cogerse los coches podrían hacer lo que saliera de, de lo que vienen siendo los mismísimos y no no poder, no puedo permitir eso eh, entonces voy a hacer que gente de otros bandos no se puedan meter por ejemplo en el de los alemanes solo pueden entrar aquí los que tengan el top de alemanes que lo hayan decidido al principio del de, eh, servidor y ya está eso eso sería todo no no mucho más que voy a hacer ahora voy a salirme de aquí y me voy a meter eh, me voy a poner mi personaje eh, y voy, voy a meter en el, en el player de este, este rusia este rusia este. vamos a meternos y enseño lo que como deja la, el, los cuerpos estos lo estaba viendo yo también okay. ah, vale si sí, como han desaparecido las casas de rusia por de rusia no de francia, ¿Francia? de Hawái y de algo más no, no me acuerdo de, qué, de cuál han desaparecido pero vamos Algún objeto habría yo usado para el suelo para, para esto. Eh, barra GIF 363. Vale. Y barra GIF 16. Eh, barra Experiencia. Se yo sentirme un poco. Un poco más rapidete. Vale. No he activado los restos ahora mismo, ¿no? Y así quedaría. El arma en sí no pone mi nombre ni nada aquí, se puede más Ya está, ¿sabes? Eh, queda muy chula en el juego. En el juego queda bastante chulo Y así pues a mí no se me gusta. No, no es nada mal. Así quedan los cuerpos, como podéis ver. Está bastante chulo. Está ahí. Bastante chulo los cuerpos. Además este color, de verdad. Va a parecer que dice, pero que dices, tío, el oro está más guay o tío, es ¿eh? porque es lo que te ha tocado. No, pero verdaderamente a mí me gustaba o el oro o el bronce. El plato no me gustaba. Nada. El, el plato no me gustaba porque. Para el plato, no sé, para mí, el plata y el cero el Kelvin me parecen muy parecidos. Entonces, el bronce me gusta bastante. Me gusta bastante, no hay ningún arma bronce. De oro está, pues yo sé. La de ese el que te dan con el gol, ¿sabes? Pues yo para eso... Prefiero mucho más el bronce. Entonces, la, la skin del bronce para mí... Eh, de todas las que había... Es la, es la más chula. Es, es, un, es un poco oscuro. El arma. Pero... No sé. A mí la verdad es que... Me gusta. Me gusta el arma. Está... Está guay. Está guay. ¿Qué voy a hacer con la otra que yo tenía? Que hice ese vídeo de que había conseguido una nueva. Y tal. Pues... Bueno, a esta mapel no le voy a poner eh, ningún, ningún kill counter de ninguna forma, entonces lo que va a pasar es que no voy a tener más kill counters en la mapel strike nunca más eh, ¿qué pasa? me da igual, es un poco ya igual, ¿sabes? La tengo otras armas en las que tengo el kill counter y ya está eh, ¿qué pasa? que la otra mapel, pues no sé, la usaré para... para trabear o lo que sea creo que se las voy a intercambiar a guantes el guante sería una maple eh, mythical y se le va a tradear por sus dos mythical el mapel que yo tengo pues, pues es, bastante, es bastante valiosa en sí una, un, una mythical de maple eh, suele ser a muy, muy valiosa así que nada más esto sería todo yo espero que os haya gustado el vídeo si queréis más vídeos en Tuna, ya sabéis, dale like, yo os lo traeré, eh, ya sabéis, esta noche tenéis un vídeo nuevo, eh, bastante chulo, así que espero que os paséis, nada, lo dicho, aquí voy a dejar el capítulo, espero que os haya gustado, y adiós.